Bienvenidos al módulo de ciclo convertidores. Mi nombre es Alexander Bueno y soy profesor del Departamento de Conversión y Transporte de Energía. En este módulo hablaremos del principio de conversión ACAC basada en los cicloconvertidores. convertidores. Entonces los objetivos que vamos a ver en este módulo es comprender el principio de funcionamiento de los distintos cicloconvertidores convertidores y estudiar las diferentes topologías de este tipo de convertidor tanto a nivel monofásico como trifásico. El tema está organizado en tres módulos o tres subtemas, donde veremos los aspectos generales de la cicloconversión, el principio de funcionamiento de los cicloconvertidores y hablaremos de los cicloconvertidores trifásicos, de media onda y de onda completa. Entonces a lo largo de este módulo veremos uno de los principales sistemas de conversión de energía AC a AC que existe hoy en día en el mercado donde pasamos de un nivel de tensión y frecuencia a otro de distinto nivel de tensión y a distinta frecuencia. Puede ser mayor o menor dependiendo del esquema de conversión que utilicemos. Veremos los dos esquemas clásicos que es pasar de alterna a continua y a su vez a alterna o basándonos simplemente en conversión de AC a AC. En el primero podemos lograr conversión de magnitud y frecuencia y obtener frecuencias inclusive superiores a la frecuencia de la fuente. Eso en el caso que pasemos por el proceso de llevar la energía a continuo. En el caso que nos convivemos únicamente en conversión AC a AC, la onda resultante puede ser de distinta magnitud, generalmente menor, y la frecuencia obtenida es la misma o inferior a la de la fuente. Sin más preámbulos, los invito a ver los siguientes videos correspondientes al módulo de cicloconvertidores. Gracias por su atención.